de mi vida Desde que te encontré Eres lo que yo buscaba Lo que más soñé La calma de mis días El sol que brilla en mí Si estás a mi lado Vuelvo a ser feliz Cada mañana le pido al cielo Que no te aleje de mí Ti. Tú eres la mujer que quiero, la más bella flor de mi jardín Sonreír Sentir todo este fuego dentro Que eres la luz de mi vivir Si me amas y te amo Empecemos a sentir